En este momento vamos a invitar para iniciar nuestra charla sobre el tema de Freightliner y todas las aplicaciones. Vamos a empezar invitando a César Antor y Herbert Paz. Por favor, pasen al frente. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un placer estar aquí contigo. Igual, bueno, igual. Bueno. Permiso. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal Herbert? Bueno, amigos, los dejamos con los dos especialistas que les van a explicar sobre la charla de Freightliner. Muchísimas Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente muchas gracias por el tiempo que nos están pre prestando. Ya sabemos que fue una jornada larga para ustedes, ya casi terminando la semana, se le agradece el esfuerzo, pero de verdad que esta charla de Freiliner, eh, en el bloque anterior que Benito y Oscar, que nos están enseñando bastante sobre los torques, nos ayuda bastante para que nuestro producto, que dure lo que tiene que durar. Este, me acompaña César César, ¿me puedes contar un poco de ti? Claro que sí, mucho gusto, este, Herbert Bueno, mira, eh, yo me encuentro en el departamento de asesoría técnica Junto con el equipo de, eh, bueno, con mis compañeros El ingeniero Benito, Oscar y eh, Juan René Santos eh, Bueno, pues vamos a hablar un poquito Respecto a los siguientes modelos de Freightliner Donde vamos obviamente a, a, a ver ciertas aplicaciones Para los modelos FL70, 80 112, 120 y posiblemente lo que es el modelo M2. Sí. Eh, bueno, pues vamos a empezar como tal. Vamos a empezar eh, en este caso eh, con la imagen donde nosotros eh, podemos ver las aplicaciones para el EPL 7080 en el cual podemos nosotros ver, Herbert, eh, sí. las diferentes aplicaciones, por ejemplo, suspensión delantera, lo que es radiador, motor. Cofre, cardán, suspensión trasera y cabina. Recuerden muy bien que este es un, eh, una unidad o un modelo que es para un transporte o más bien para carga eh, de peso medio. Okay. O uh, se puede decir que es un camión urbano. ¿sí? Que solo se puede apreciar que tiene un nieve, ¿verdad? ¿sí? Es correcto. Parte trasera. Realmente son camiones urbanos para mayor maniobrabilidad, sobre todo eh, que sean muy eficientes, muy versátiles en este caso. Y pues bueno, vamos a empezar con el tipo las diferentes aplicaciones que nosotros tenemos. Empezamos okay. con la suspensión delantera. Aquí podemos identificar eh, una suspensión mecánica en la cual eh, aplica no nada más para el FL7080, también podemos ver que aplica para el FL106, FL50, entre otros. Estamos hablando de una clase de eh, muelle entre 3 y 4 pulgadas de ancho. Aquí podemos nosotros... Eh, ver que podemos aplicar el código 11066 en el cual este ingresa en la cavidad de la muelle ¿sí? como tanto en la parte frontal como en la parte trasera y si te das cuenta en el diagrama eh, podemos darnos cuenta que tiene un columpio en el cual también aplica eh, dos eh, bujes de, de opción para esta Correcto, lo que es en la parte trasera, ¿verdad? Es correcto y eso es de 3 pulgadas y de 4 pulgadas que se puede aplicar el buje 11066 Es correcto, aquí en el diagrama nada más estamos viendo la mitad de la suspensión posteriormente, obviamente la suspensión eh, real son seis piezas las que aplica, ¿no? Tres a cada lado Es correcto uh -huh. Asimismo también lo que mencionaba tanto el ingeniero Benito como el ingeniero Oscar de acuerdo a los torques, aquí estamos hablando de un torque de 286 libras eh, pie, con un tornillo de tres cuartos. ¿Por qué estamos hablando de este tipo de aplicación de, de, de torque o fuerza controlada? Okay. Porque estamos hablando de una sujeción de metal a metal, El pues el va a ser de metal a metal. ¿sí? No es de goma con metal, ¿verdad? No, pues En es este es... vamos a aplicar como una sujeción mecánica, y el buque viene de acero con la percha que se va a unir. Estamos hablando de metal con metal, por eso es el torque de... 286. Es correcto, posteriormente veremos eh, aplicaciones de diferencia sí. en torques, donde veamos donde trabaja ya en la goma. ¿sí? Bueno, pues pasemos a la suspensión trasera. Estamos hablando de una suspensión airliner, en la cual también lo vamos a ver posteriormente en otros modelos de, de Freiliner. Esta es la más común, común. que tiene Freiliner. Es la, la más, más comercial o sea. que tiene actualmente, están emigrando eh, cierta suspensión ya neumática, en estos camiones anteriormente se utilizaban algunas mecánicas que luego estaremos viendo pero realmente ya es una de las mejores suspensiones que se, que se están ocupando están aplicando. o están en el mercado, en este caso en el mercado mexicano. Y te voy a platicar un poquito respecto a esta suspensión. Por favor, aquí, gracias. Aquí podemos ver la típica suspensión eh, geometría, tú ves eh, lo, lo que es la muelle. Eh, coloquialmente afuera la conocemos como el palo de golf. ¿Sí? Mucho, ¿sí? Muchos técnicos, vendedores me dicen, gran tenemos para la suspensión del palo de golf tener de, de la barra que va en el palo de golf nosotros como ya sabemos que es una garra y dos rápido lo identificamos pero si sí necesitamos es por lo menos con una imagen que el buje que necesitan tomar una imagen de la barra o de la suspensión y también nos va a dar algunos tips cómo identificar la suspensión ¿verdad? O claro que sí. ¿ves? de hecho mira ahorita vamos a, primero a hablar de los tipos de aplicación que tenemos para esta suspensión y posteriormente te estaré enseñando algunas imágenes eh, ya de fotografía de una suspensión real para poder nosotros identificar. Bueno, pues vamos a empezar. Mira, tenemos tres tipos de bujes de torsión en los cuales se aplica para la barra de torsión. Este obviamente va la parte superior del diferencial. Claro. ¿verdad? Y tenemos tanto el 11.004 como el 13.521 y el 13.799. ¿Qué diferencia estos tres tipos de buje? Bueno, el 11.004, si ustedes lo pueden ver, estamos hablando de, de la geometría de este, de este buje. Tiene unos faldones en los extremos. Es decir, que nosotros al instalarla en una cavidad recta, ¿qué va a hacer nuestro, nuestro buje? Simplemente eh, va a sujetar la, los extremos de la cavidad, o de la cara de la cavidad, y nos va a ayudar a mantener aislado, esto, como tal, encapsulado, y no va a permitir que se mueva, que se sabe? desplace, que tenga eh, esos este, movimientos axiales, sino simplemente va a tener esa rentabilidad o ese rendimiento de torsión. Realmente va a cumplir esa función, y por lo tanto vamos a tener... Eh, la alineación correcta de. Una mayor mano. durabilidad en vehículo, en el camino. Por supuesto. También tenemos nuestro buje 13521. Este va en una cavidad engarbolada. De hecho, aquí tenemos unos ejemplos, Herbert. Si tú me permites. Eh, Ahí está. Aquí, eh, aquí estamos hablando de un tensor precisamente con una cavidad recta, si se puede observar. Tenemos nuestro extremo del 11004 y ve cómo asienta totalmente en, la, en las caras de nuestra cavidad. Eso que nos permite pues, simplemente que no haya un desplazamiento. A la hora de este estar trabajando va a trabajar la torsión y esto nos va a permitir esa rentabilidad, o ese rendimiento que nosotros buscamos. Para instalar ese UES sí necesita un dispositivo especial, el 110004. De hecho, contamos con dos dispositivos tanto para el 11004 como la 13521. En el caso de la 11004 tenemos el 11071. Y en el caso del 1321 tenemos el 13754. Tenemos esos dos este, dispositivos para poder instalar correctamente sin lastimar nuestras gomas. Y esto sea lo mejor eficiente a la hora de estar trabajando. Ok amigos, ahí para que vayan tomando nota que tenemos esos dispositivos para la buena instalación de los bujes. Cuéntanos un poco más sobre esta barra. Ok, pues esa engarbolada, Esta es la famosa engarbolada. engarbolada ver, ¿verdad? Así es. En este caso, estamos hablando de este buje, Este va a entrar en esta cavidad que es un engarbolado. Aquí vemos el engarbolado que tiene un pequeño doblez en los extremos de la cavidad. Y esto ¿qué va a hacer, encapsular totalmente mi goma, Permitiendo esto, obviamente, que no tenga esos desplazamientos axiales también. Y posteriormente haga el trabajo funcional. Eso realmente, esta es, este es la función de este tipo de, de, de, de cavidades y cómo trabajan, o la correcta eh, aplicación de cada buje. De sí. tipo original, Kerr, permíteme mencionarte esto, eh, viene con una cavidad recta y con un buje 13521. Eh, actualmente ya vienen engarbolados como este, pero anteriormente se utilizaban estos, y lo que nosotros como asesoría técnica recomendamos utilizar un semi-4 en una cavidad recta. Para que este tenga esa función. durabilidad y rentable. Sí, realmente, y no tenga ese desplazamiento que nosotros. También, amigo, para comentarle que, tener, ¿no? que todos nuestros productos vienen marcados con el logo de GAF, el número de pieza y el lote de fabricación. Aquí se puede apreciar en la barra y en los bujes. Así, Así es. Es. Bueno, de hecho, también contamos con otro buje que es el 13799, como se puede ver ahí en, en, en la pantalla, en las imágenes. Este buje es muy similar al 13521, pero la ventaja de ese buje es que es giratorio. Esto que nos va a permitir a tra que trabaje más libre, que desahogue esos esfuerzos torsionales y por lo tanto mantenga alineados nuestros ejes. Y eso ya lo tenemos en el mercado. Ya lo tenemos. Ya o sea, lo puede usted solicitar con ese código, el 13799. Y ese, o se puede decir 13521, pero giratorio. Es giratorio, es correcto. Buenísimo. ¿Sí? ¿Me dijiste el código? 13799. 13799. Uh -huh. Por favor, compañeros, anotarlos ahí. Sí, para todos los. Eh, y todo eso, pues, si se hace una prueba, lleva un proceso para sacarlo en el mercado, lo puede Sí, mira, un de... realmente, eh, una de las cosas eh, que hacemos aquí en GAP, eh, tenemos un equipo de ingeniería, realmente hay mucha gente detrás de esto, que obviamente no podemos sacar al mercado un, un, este, un producto si no tiene una prueba tanto interna como de campo, ¿no? Eh, estamos claro. hablando de pruebas estáticas y posteriormente dinámicas. Eh, nosotros como asesoría estamos en, eh, obviamente sobre todo el, inge, el ingeniero Benito es el encargado de, de dar ese visto bueno, ¿no? No podemos sacar nada si no está totalmente probado y con el tiempo que nosotros consideramos que debe de ser ya factible para sacar. Okay. O sea que todo <risa> nuestro un producto, se prueba en no, laboratorio, se no, prueba no. en campo damos el ok y ya sale al mercado si todo lleva un proceso lleva un laboratorio de pruebas de interna donde se hacen las pruebas estáticas posteriormente hacemos pruebas afuera y sobre todo lo que buscamos es que nuestro cliente tenga esa satisfacción ¿Sí? para de, obviamente eso es lo que nosotros hacemos para tener una mejor actitudina perdón contiva, mejora constantemente contigo, constantemente okay. con nuestros productos y cuéntanos un, un poco sobre los bujes que llevan el famoso palo de golf Ok, mira, contamos con dos eh, bujes de torsión, que es el 11005 en el diseño anterior y también contamos con el 11083. ¿Qué diferencia tenemos? Eh, pues el 11083 eh, trae un, eh, un faldón en uno de los extremos del cuerpo, del casquillo, en el cual nosotros, eh, bueno, ahorita más adelante vamos a ver cómo, cómo se instala, qué, qué, qué grados lleva y qué beneficio, y beneficio y porque qué va en buena instalación. Así es. Okay. Eh, también... Se me olvidó mencionarte, o bueno, quiero mencionarle respecto a los tres códigos que tenemos, como el kit de barra de torsión, el 11078, el 11081, U11121. Esos tres, si tú te das cuenta, varía la distancia entre centros. Eh, aquí estamos hablando del 11078 de una longitud de 23 pulgadas, 1316. ¿sí? Y un, el 11081 estamos hablando de 24732. Eh, pulgadas. Y eso lo que cambia es solo el largo de centro a centro. Si nuestros compañeros nos piden el 11078, el 11081, trae la barra con los dos bujes 11004. 11004 Listo correcto. para instalar, Listo sin para instalar. ¿Sí? modificación, Aquí. sin nada. ¿Sí? Garantizado por nosotros, por la instalación, que nosotros lo hacemos. Ya, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, uno de los tips que, bueno, o que yo recomiendo es hacer la medición de, para saber cuál de los, los dos tipos de tensor puede llevar nuestra unidad, o en este caso nuestra suspensión. Y también tenemos el 1121, si tú este, no estás muy cómodo con este tipo de tensor, tenemos el que tiene la cabina engarbolada, donde tú puedes disfrutar del 13521 o el 13799. Cualquiera de nuestros dos buques nos va a beneficiar en este tipo de tensor. Ok, sí, magnífico. Sí. Aprovechando, compañeros, este, si lo pueden tomar, tomarse unas fotos, enviar saludos, de dónde nos están viendo, y lo hacemos famoso aquí, y les vamos a mandar saludos. Ok, bueno, pues miren, seguimos en la siguiente aplicación que es el motor. Aquí estamos viendo eh, dos códigos que aplican para este tipo de, de motor. Estamos hablando de un Detroit Diesel Serie 50, que es comúnmente el que trae de fábrica. Claro. Este obviamente recuerden que es bien importante identificar el tipo de motor que traemos ¿por qué? porque recuerden que eh, cada unidad o de acuerdo a las necesidades de nuestro cliente vamos a tener ciertas configuraciones de acuerdo a sus necesidades nosotros nos estamos enfocando a, en base al fabricante y bueno aquí podemos eh, encontrar el 11.018 y el 11.113 tenemos una imagen de cómo aplica el eh, real, el 11.018 y tenemos posteriormente del lado derecho un diagrama en el cual aplican ambos. También estamos hablando de aquí de un torque. Si tú te das cuenta, estamos hablando de un tornillo de tres cuartos en ambos. Y aquí ya cambia la, la aplicación de torque. Ah, estamos hablando de 70 libras. Sí, ¿por qué? Lo que mencionaban los ingenieros anteriormente en el tema de torques. Es muy importante dar ese, esa fuerza correcta para que trabaje eh, correctamente mi goma. Es decir, yo no le puedo dar de más, de lo contrario. Transmitiré vibraciones, volveré eh, piedra a mi, mi, mi goma y vamos a tener problemas tanto en el tren motriz como pasar vibraciones hacia la cabina y va a ser, eh, vamos a tener algunos problemas. Mecánicos. ¿Y, ¿Y algún tip, César? Sí, porque ¿sabes? sabemos que en nuestro mercado este, no se ocupa el torquímetro, este, o algunas veces por la incomodidad donde va la pieza colocada, no se ocupa el torquímetro y solo lo apretamos. ¿Nos puede dar un tip? que hasta ah, dónde puede llegar o cómo podemos hacer para que vaya bien instalado nuestro producto. Claro que sí, es muy importante saber que eh, a la hora de dar el apriete en el cuerpo, estamos hablando de que tres cuartas partes de mi cuerpo deben de quedar libres y una cuarta parte es la que se va a comprimir. Esto para tener la libertad de hacer una elongación, una compresión y tener esos esfuerzos o disipar los esfuerzos que requiere en este caso el motor o la unidad como tal. Ok, o sea que sí compañero, para que también este, lo tomen en cuenta, cuando se cambia un soporte de motor o un soporte de cabina, se tienen que coger un cuarto de 100% del cuerpo, y ahí ya va a funcionar correctamente nuestro bus Así sí no tiene torquímetro. Si no tienen torquímetros, si tienen torquímetros, ocupémoslo, que es una herramienta que nos va a ayudar bastante sobre nuestro trabajo, y acuérdense que dentro de una buena mano de obra, más un buen producto, el vehículo va a estar caminando al 100%. Así es. Eh, bueno, eh, seguimos con la siguiente aplicación. Estamos hablando de la parte del cofre. Encontramos tres códigos que también lo podemos aplicar tanto de izquierda a derecha, en el caso del 1109, 1103, que es la base de sujeción, tanto lo que es el gancho para cofre. Ahí también podemos encontrar lo que es el buje para bisagra de cofre. Esto también es bien importante mencionarlo y lo vamos a encontrar casi en todos los freilagers, en, en la parte de la bisagra. Algo que yo también quiero eh, compartir y es un tip que yo les digo afuera ya a todos nuestros seguidores eh, pues muchas veces qué pasa este Herbert? que a veces en la unidad tuvo un impacto algún siniestro o alguna modificación y eh, modifican las bisagras y ya no trae las mismas dimensiones que venía de, de, de equipo original eh, nuestros, recuerden que todos nuestros productos están diseñados y basados sobre eh, equipo original oh, bueno. Sí, porque hay muchos cuando pasan accidentes, eh, reparan los cofres, que son de fibra, fibra de vidrio, este, les modifican la bisagra porque no la encuentran. Así ya es. modificando la bisagra le hacen un pedazo de platina, lo doblan y ya le ponen cualquier arguje o algunas veces ni ponen aguje, solo le pasan el pasador y ahí vibran lo que es el cofre y ya lo solicitan. El buje original, pero la pieza no original Sí, ya ha quedado nada, o simplemente el buje ya no entra, ¿no? O sea, ya, ya cumple la función correcta. Correcto. Bueno, pues otra de las aplicaciones que tenemos también es Camina. Aquí, puede, eh, por ejemplo, podemos eh, ver tres códigos que aplican para este tipo de modelo, en tanto el FN70 como en el 80. Estamos hablando de nuestros códigos 1114, 11, 12305. Eh, 12, 305, estos, aquí tenemos dos diagramas, ustedes pueden identificar cómo va la aplicación o cómo va su ubicación de estos o de los mismos. Eh, estamos hablando del 1114, si te das cuenta va invertida como lo tenemos en la imagen, sí. parece eh, tipo U. Correcto, y eh, algunas eh, veces te, alguna eh, te cuento que muchos técnicos me dicen que esa pieza no es, cuando ya llevamos esa pieza me dicen que no es, porque piensa que es vulcanizado con la, con, con la pieza de acero da pero es una pieza independiente da la, da la apariencia de que fuera vulcanizada, pero no lo es eh, eh, realmente vienen por separado y de hecho el, el 12305 eh, viene como... funciona como contra Así es. y también aquí puedes darte cuenta de las libras de torque que lleva como tal, estamos hablando de entre 40 y 50 para un tornillo de 5 octavos aquí también varía obviamente porque por el peso de la cabina y obviamente eh, la aplicación de fuerza debe ser totalmente la correcta, la exacta, para que trabaje eficientemente nuestros bujes. Correcto. ¿Sí? También podemos encontrar el soporte de cabina, el 1111 este puede ir tanto a la parte trasera o la dependiendo de cómo la... Eh, aquí nuestros seguidores pues, tendrán obviamente la experiencia allá fuera, y ellos saben la ubicación correcta. Claro. ¿Sí? Bueno, vamos a la siguiente aplicación que es el radiador. Uno de los eh, códigos más comunes que vas a encontrar en Freeliner, sobre todo en este tipo de, de modelos, es el 1117 o el 1180. Estos dos modelos son aplicables para cualquiera de este tipo de, de, de radiador, en este caso para este modelo, y también ahí podemos encontrar tanto la cantidad que aplica, como en este caso el torque o la aplicación que debemos de dar. Sí, veo que son de 40 libras. de 40 libras, este porque es este un perno de tres octavos. Es de 3 este octavos el tornillo y por lo tanto debemos de dejar trabajar eh, la goma. No requieres tanto eh, apriete para que trabaje. Excelente. Sí. ¿Sí? Tenemos de otra, ah, tenemos que <risa> dar el cartán también el cartán es correcto, Mira, aquí contamos con el, los dos eh, siguientes códigos el 40139 que es un kit del soporte, es todo completo si tú ya requieres reemplazar eh, por completo tanto el herraje, el valero, la goma como sus protecciones que lleva este valero eh, simplemente se cambia por este código 40139, si tú con la experiencia que tienes y si tú consideras que todavía es rentable mantener eh, la estructura, simplemente cambiamos la goma por, por la 40-209 aquí una de las cosas yo te mencioné en el mercado mexicano eh, aquí si te das cuenta, en la descripción encontramos lo que es el Valero sí. este utiliza un Valero 88-509 es la forma en que lo identifican comúnmente aquí los mecánicos o los técnicos ¿no? Sí, que en algunas regiones de Centroamérica, también Suramérica le, le dicen el Valero del 9 o por el diámetro interno, que es de 45 de 45 milímetros de diámetro así es, ¿sí? pero realmente aquí lo, recuerda que no todos tenemos esa, este, la herramienta Raminador. para estar mediendo entonces ellos lo, lo ubican más rápido por el tipo de balero, sí. Eso es un tip que yo les puedo dar y es más rápido para ¿Y ellos y nos puede explicar un poco pero, la sí. imagen que tenemos ah, ahí abajo por supuesto, mira, de hecho eh, recuerdas que hablamos de configuraciones o sea, ese tipo de camiones puede traer cierta Puede tener un chasis alargado como lo que estamos viendo aquí, aquí por ejemplo aplica para tres cardanes, obviamente es muy largo, sí, ¿sí? yo quiero pensar que es, una, es un camión con una caja cerrada y obviamente ya... Y tiene que recompensar el cardán, ¿verdad? es correcto, entonces aquí ya depende de la configuración de chasis, obviamente puede estar desde uno, dos o hasta tres, ¿sí? Ok. Bueno, pues otro de los componentes que también tenemos, Herbert, que es bien importante y también lo vamos a encontrar casi en la mayor parte de todos los modelos de Freightliner. Estamos hablando del de código 1140, que es un empaque para tapón de tanque dice Este obviamente, ¿dónde lo ubicamos? En la tapita o el tapón que lleva eh, el, el, el tanque de combustible. ¿Cuál es su función? Pues simplemente eh, pues no permitir que se fugue o lagrime eh, el combustible como tal. Ok. ¿Sí? y también contamos con el buje para palanca de velocidad el 11611. 11. Esto es bien importante mencionarlo. Eh, simplemente va a aplicar para transmisiones Eaton. No, muchas veces nosotros pensamos porque traemos un Freeliner, eh, pues ya le va a quedar, verdad. Pero no, realmente tenemos que corroborar que tenga esta transmisión. Muchas veces puede ser otra transmisión, que la Allison u otro tipo de, de transmisión. También lo, lo vas a encontrar en Freeland, en free lo vas a encontrar en otras marcas como Kenwood, International. Sí, o sea que si los clientes nos piden el 11611, -11, viene como sale en imagen. Así es. Con sí. el perro, con las dos banderas de presión laterales. Así es, y aplica para transmisión itro. Y y y al no, no importa si es de 5, de 5 colecciones, de 11, o sea, Y ya prácticamente aplica para esta transmisión.